Interesante. Bienvenidos a las entrevistas con fundadores y VCs de Latinoamérica, las personas que están cambiando el futuro de la región a través de la tecnología. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo como invitada a Catherine Castillo, CEO at Neighbor Catherine ¿cómo estás? Hola, Osvaldo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Encantado. Déjame hablar un poco de, de ti, Vale, las descripciones que encontré. Eres una mujer profesional, trabajadora, apasionada. Buscas avances emocionantes. No temes iniciar no, nuevos negocios y proyectos desde cero. Tienes un historial importante eh, de logros, tanto académicos como profesionales. Más de 10 años de experiencia en fintech. Qué bueno que sabes de fintech porque por ahí se va a ir el tema. Eh, has sido consultora, has sido emprendedora. Antes de unirte a Neighbor, ocupaste cargos importantes en compañías de tu país. Tienes un MBA y estuviste en Canadá, estuviste en Colombia. Oye, de verdad que muchas felicidades eh, y bienvenida a las entrevistas. No, pues Osvaldo, muchas gracias. Todo eso suena como siempre digo yo, eh, como llevo de muchos títulos y muchas cosas, pero la verdad es un camino largo, de, un trabajo muy duro a lo largo de esta carrera profesional realmente para, para seguir evolucionando. Yo creo a nivel personal que lo más importante es seguir creciendo y que cuando tú mires hacia atrás veas cómo has cambiado año tras año. Eh, así que siempre siento que la competencia es consigo mismo y no contra los demás, porque uno siempre tiene que ver es desde dónde empezó uno. No desde dónde empezaron los demás. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a la compañía que hoy diriges, Neighbor, es un software as a service con capacidades de procesamiento de pagos para edificios, residenciales y multifamiliares. Ahí me voy a quedar en la descripción porque tú me vas a ayudar a profundizar un poco más. Cuéntame, ¿qué onda con Neighbor? Nacen en Colombia, ya están en México, tienen una ronda semilla y de eso y de muchas cosas más vamos a hablar. Platica cómo está la cosa en este momento. Claro que sí. Pues bueno, mira, para contarte un poquito, Osvaldo, y, y que toda tu audiencia, pues, eh, conozca un poquito más de lo que estamos haciendo. Neighbor nació principalmente con una fintech eh, hace un par de años. Fue fundada inicialmente por mis dos socios, por Paola y Oscar, ambos grandes ingenieros con un background eh, bien técnico y con mucha especialización y profundización en temas de, de producto. Ellos iniciaron la compañía. La empezamos a, a correr. Nació inicialmente como una solución, sí, en la industria PropTech, pero mucho más en alianza y en desarrollo comercial con varios bancos en la región. Y luego esa idea evolucionó y se transformó en lo que es Neighbor. Y ahí es cuando yo llego a complementar el equipo. Como tú bien lo mencionaste, yo tengo un background mucho más de, de, de desarrollo de negocio, eh, de crecimiento, de creación de equipos. Entonces, pues entré a complementar el equipo hace un poco... Eh, de tiempo. Realmente hace casi un año acabamos de estar de aniversario, de hecho. Increíble, ¿no? Digo, seguramente has visto la literatura que dice que una startup crece a la semana un 10 o hasta un 20%. Entonces, por eso sucede que una compañía como ustedes, con dos años, hace dos años estaban en Colombia, hoy están en México y seguro ya están eh, pensando en otros países. O sea, el crecimiento es, es brutal. De, de pronto, ¿cómo te subes a todo esto, eh, Caterina? O sea, a, a este crecimiento. ¿Cómo le haces de traerte la compañía de Colombia a México? Son dos países distintos. ¿eh? Aunque hablen el mismo idioma y aunque parezcan muy parecidos, no lo son. Cuéntame un poco este tema de, de, de los obstáculos de, para crecer. Pues mira, yo creo que para uno como, como fundador lo más fácil es siempre hacer las cosas. En donde está, pues, porque tiene su network de ahí nació, tiene sus amigos, tiene los contactos, tiene todas estas redes y, pues, efectivamente, esa no fue la diferencia con pues Neighbor. Nacimos, crecimos allí en Colombia y, pues, ahí empezamos a desarrollar este negocio, pero pronto entendimos eh, que habían otros mercados que también tenían otras características y que podían ser mucho más interesantes, no solo por su tamaño de mercado, sino por el nivel de adopción digital que tenían, por el nivel de competidores que también existían allí, lo que nos podía ayudar a hacer algo. Eh, digamos mucho más escalable y de mayor impacto. Entonces ya habiendo hecho un trabajo importante en Colombia decidimos eh, pues hacer nuestra ronda de inversión precisamente para lanzar México. Neighbor okay. venía siendo una compañía que hacía bootstrapping, lo que se conoce en este mundo del de emprendimiento, es decir que no eh, había tenido capital externo. Eh, pero cuando llegamos a, a, a la compañía, a este punto donde ya estábamos como en otro momento, teníamos un producto muy fuerte y muy sólido, dijimos, no, hay que expandirnos. Pero si tú te quieres expandir y quieres hacer algo grande y de impacto, pues necesitas eh, recursos para poder hacer eso, no para contratar la mejor gente, para seguir desarrollando el producto, para penetrar el mercado, para dar a conocer tu marca, para abrir nuevos canales de distribución. Entonces, pues decidimos hacer esta ronda y llegamos a México. Eh, México apareció. En esta ecuación, porque entendimos que es un mercado, digamos, um, con otras características y que es bien diferente a Colombia. Y la verdad, estamos felices. Yo actualmente vivo en Ciudad de México y no me cambio por nadie porque es muy emocionante lo que está pasando acá. Entonces, creo que por supuesto implica salir de tu zona de confort. Es más fácil seguir manejando todo remoto y, va y viajar de vez en cuando, pero cuando tú como founder estás directamente en el mercado, Realmente Bien. entiendes qué pasa, entiendes mucho más a tu equipo local, tomas decisiones más rápido, ¿sabes? Haces, haces que la compañía se acelere. Y pues eso oh. es lo que nosotros hemos hecho y tomamos la decisión, de hecho, de que yo me venía para acá y seguramente mis co-founders, en la medida que sigamos abriendo otros mercados, pues nos vamos a estar dividiendo y ellos van a estar viajando. Nosotros sí creemos que para abrir los mercados se requiere profundidad y conocimiento y por eso estamos directamente haciéndolo nosotros. Cuéntame algo. Eh, ¿qué, ¿Qué numeritos te dijeron a ti y a tus socios en Colombia, ya es momento? ¿Qué, qué veías? ¿Cuá, cuá, o sea, ¿cuántos clientes tenías? Había un revenue que dijiste, ya llegamos a este revenue, vámonos, hay que salirnos de Colombia. Hubo unos KPIs que te indicaron, ¿es momento de crecer? Para las personas que están empezando a emprender, y lo digo siempre como desde... Eh, este ejemplo, porque no, yo llevo emprendiendo un año, tengo mucha experiencia eh, como en este mundo profesional, pero como emprendedora un año, y eso implica sí. que tú tienes que olvidarte de todo lo que sabías, literalmente. O sea, tu misión es llegar, entender que muchas de las cosas que sabías hoy para la etapa en la que está tu compañía no te van a servir. Quizás te va a servir un poco más adelante, pero al comienzo tú tienes que hacer sí. todo, meterte, entender, eh, ejecutar tú mismo, y eso sí te cambia mucho la forma, digamos, de, de hacer las cosas. entonces cuando esos numeritos, eso que estaba pasando, la verdad es que tampoco veníamos creciendo tanto, teníamos unas cifras importantes, pero necesitábamos más capital e inyectar capital para desarrollar otras cosas. Entonces, pues ahí fue cuando dijimos, listo, llegamos a un punto importante, probamos que nuestro producto funciona, tenemos una tecnología increíble, hemos desarrollado canales de distribución, pero no es suficiente. Y ahí llega como un punto donde tú dices, quiero que mi compañía se quede acá y se queda como lifestyle business o quiero hacer algo exponencial y creer y creer y crear como el siguiente unicornio de la región y ahí es tú, donde tú decides oh. qué es lo que quieres hacer y eso no es para todo el mundo. Hay personas que deciden tener unos negocios, como digo yo, más lifestyle business y eso está perfecta, perfectamente bien, pero también hay personas que dicen no, yo quiero hacer algo más grande, generar impacto, generar empleos, cambiar una industria y es cuando hay te lanzas y decides hacer algo muchísimo más grande. Entonces, son esos momentos que viven eh, las compañías. Por supuesto, nosotros eh, cuando empezamos, empezó como una idea con mucho potencial. No sabíamos hasta dónde iba a llegar. Por supuesto, hasta ahora estamos empezando en esta carrera, ¿no? Porque esto es un tema de largo plazo y yo creo que uno a veces se confunde pensando que las startups es ¿no? dos o tres años. No, realmente tienes que trabajar y trabajar por cumplir esos milestones que te van llevando a cada una de esas etapas. Pero es un tema de un poquito más de, de largo plazo. Entonces, así lo vemos nosotros y así tomamos la decisión de embarcarnos en esta como aventura eh, con esa disposición y esas ganas de hacer algo muy grande y de impactar eh, en la región y, por supuesto, en esta, en esta industria. Totalmente. Fíjate que estaba yo pensando, ¿no? ¿a, ¿a qué le llaman ustedes como organización, como equipo de co-founder, de founder, CEO, CTO, lo que sea? ¿A, ¿A qué le llaman entrar a un nuevo país, digamos? Cuando ya dijiste, ya entramos a México con tus primeros clientes, eh, eh, ¿en qué momento, o por la oficina física o por el equipo, por, por qué ya entraron a México? Mira, eh, nosotros cuando iniciamos un trabajo de exploración, iniciamos un trabajo en mayo, eh, viendo las condiciones del mercado, todo en ese momento decidimos entrar. Pero para nosotros entrar es entrar con un producto que está listo para ser comercializado y que está ajustado a las necesidades del mercado con el que ya puedes empezar a competir. El producto no tiene que estar 100% perfecto, pero sí tiene que estar listo para que empieces a adquirir clientes. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, cuando entendimos las necesidades del mercado, que en nuestro caso al tener un negocio B2B2C, es decir, nosotros nos conectamos con el Property Manager o con el administrador del edificio, pero para nosotros es sumamente relevante el residente, ¿sí? quien utiliza nuestra aplicación. Entonces, teníamos que ver esos dos frentes y cuáles eran las necesidades. Desde el lado del administrador del edificio, por ejemplo, Pasa algo en México que no nos pasaba en otros mercados y es que acá hay facturación electrónica para muchos condominios, hay que generar CFDIs. Nosotros no teníamos esa funcionalidad, por ejemplo, entonces decíamos, ok, la hacemos nosotros, la tercerizamos, ¿cómo hacemos lo más rápido posible? Entonces, en ese caso, pues decidimos hacer ese tipo de funcionalidades para garantizar que cuando vendiéramos el producto, realmente la gente dijera, sí, lo compro, esto es lo que necesito. Entonces, eh, le... De, le dedicamos un tiempo importante a ajustar el producto en ese tipo de cosas. De cara a los residentes, por ejemplo, eh, la comunicación es muy diferente. Eh, en Colombia, nosotros decimos eh, reservar un área social. Acá se okay. dice voy a reservar una amenidad. Eh, tú dices, por ejemplo, en Colombia, cuota de administración, en Ecuador dices alícuota, acá se dice cuota de mantenimiento. Entonces, oh. tuvimos que hacer funcionalidades de multilinguaje al interior de Neighbor para que realmente se sintiera un producto local. Porque tú, pues claro que puedes eh, empezar a implementar el producto y eso lo empezamos a hacer. Empezamos a trabajar con clientes que empezamos a adquirir muy rápido, pero sabíamos que para esa etapa, como ya de lanzamiento masivo, eh, la gente sí quiere que el producto esté muy afinado y muy ajustado a lo, a lo que tienes. Entonces, eh, son cosas que parecen menores, pero al final del día para tus clientes son importantes. Entonces, trabajamos mucho en esas necesidades de ambos frentes. Entonces, estar acá y lanzar no es... Tener dos clientes pilotos, sino clientes en producción pagando eh, y operando con nosotros el producto con una versión, pues, por supuesto, ajustada a las necesidades del mercado. Entonces, bueno. nosotros a eso le llamamos lanzar. Leí, por ejemplo, eh, que tenían ustedes un tema interesante en, en la cuestión de la desconexión entre los vecinos, que era como un fenómeno y que para ustedes era importante que los vecinos tuvieran como eh, eh, pues ese sentido de comunidad, de pertenencia, porque como que cuidaban más y todo. Platícame un poco este aspecto, me llamó muchísimo la atención, porque te voy a poner un ejemplo personal. Me he cambiado de casa los últimos seis años como unas diez veces o ocho veces y yo no sé quién vivía a mi lado, yo no tengo idea. Entonces, ¿por qué sí y por qué no es importante? ¿Y por qué ustedes lo han tomado como un, eh, como un valor agregado de lo que hacen? ¿no? Mira, nosotros entendimos eh, rápidamente, eh, Osvaldo, que... Los vecinos realmente no quieren ser amigos. eso es algo que nosotros decimos siempre. Eh, nosotros al comienzo pensamos que los vecinos eh, querían conectarse, querían, ¿sabes? Como que vivir... En, en... Nosotros siempre decimos que hay formas de vivir en comunidad y cuando tú vives en tu hogar, en tu departamento, estás viviendo en comunidad, pero tú realmente en esa comunidad tú quieres aportar Quieres saber qué está pasando, pero no necesariamente quiere ser el mejor amigo. Tú quieres ser mejor amigo y continuar relaciones con los que estudiaste en el colegio, sabes, con los que fuiste a la prepa, con las personas de la universidad. Pero en tu edificio condominio, tú realmente quieres, es este espacio privado, es como tu espacio de descanso y quizá quieres conectar con algunas personas con intereses comunes, pero no quieres ser amigo de todo el mundo eh, en tu edificio. Entonces, como nosotros vemos la tecnología es que... Lo que pasa es que la gente ya no interactúa de la misma forma. Tú no vas a tu vecino del frente y le dices, hola, soy Katherine, soy nueva y soy del 302. Hola, ¿tú qué haces? Eso ya no pasa, porque todas esas interacciones cambiaron. Entonces, ¿cómo tú interactúas hoy? A través de la tecnología. ¿Y cuál es esa forma de interactuar? Si, por ejemplo, en tu eh, condominio existe un grupo de las personas que, por ejemplo, eh, no sé, les gusta el fútbol, digamos, y se conectan. Oigan, soy nuevo, me gusta el fútbol. ¿Alguien quiere jugar? Si nadie te contesta, no pasa nada. Nadie te vio, no tuviste la pena, nada. Pero si hay gente que te contesta, pues te puedes conectar con esa persona. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que normalmente en los condominios hay ciertas afinidades por las cuales la gente sí está dispuesta a conectarse. Por ejemplo, Ay. las mamás. Las mamás siempre quieren conectarse. ¿Y por qué quieren conectarse? Porque hay muchas cosas que son comunes donde alguien cercano sí te puede ayudar. Por ejemplo, si tú estás en el grupo de las mamás del edificio y, no sé, tu hijo está llegando al cole, no tienes que lo recoja de la ruta, tú estás a 10 minutos de llegar, te cogió en el tráfico, le puedes escribir al grupo de las mamás, oye, mira, pasó esto, ¿será que alguien me puede ayudar? Y seguro alguna mamá te ayuda. O sea, es grupos de mascotas. entonces no se trata de crear como esos mejores amigos y que todo el mundo súper interactúe, pero se trata de cómo sí se pueden ayudar y compartir intereses en común, ¿sabes? Entonces, nuestra interacción entre los vecinos es más a través de la tecnología y cómo esa tecnología te facilita ese tipo de interacciones que normalmente tú en tu vida real pues no utilizarías. Es decir, tú no te vas puerta por puerta a preguntarle a alguien que necesitas algo o que vas a vender tu visita. No, tú a veces pones un aviso en el elevador si te dejan o a la entrada, o a veces dicen no se la vendo a nadie en mi edificio, y prefieres ponerlo en grupos eh, de cualquier lado antes de avisarle a tus propios vecinos. Entonces es increíble que tienes una comunidad cercana afines muchas cosas con las cuales tú interactúas absolutamente nada. Entonces en neighbor desde ese lado de los residentes, propietarios, inquilinos, lo que estamos haciendo es facilitar ese tipo de interacciones para que realmente les saques un poco más el jugo a lo que es vivir en comunidad, pero entendiendo que eso... Funciona de una forma diferente y que aquí no, no, no estamos queriendo hacer que todos sean súper amigos, pero claro. que sí, aprovechen el valor de vivir en comunidad. Qué rico que tú estás en un condominio que tiene 500, 700 unidades y encuentras conexiones de mucho valor, pero antes ni siquiera lo, lo sabías. Entonces, ese, son, ese tipo de funcionalidades donde vemos como todos esos nano y micro momentos que tú tienes en tu apartamento y qué cosas en Neighbor Pueden hacer que interactúes para que tú todos los días tengas una razón para ir a Neighbor. Tienes una ronda seed por 1.5 millones de dólares. Estoy bien, lo entendí bien. Así. Sí. Cuéntame, okay. ¿qué, ¿qué hicieron con esto? ¿Qué hicieron con este recurso para que eh, crecieron en tecnología, crecieron en equipo? ¿Qué hicieron? Nosotros, en nuestro caso, Hemos decidido que lo más importante para nosotros es el producto y la experiencia de los usuarios. Si construyes un producto increíble, la gente te va a recomendar, se va a generar este voz a voz que tú quieres. Entonces, nosotros le hemos dedicado un montón de recursos a nuestro equipo de producto y de tecnología. Entonces, por supuesto, lo primero que hicimos con el liderazgo de Paola y de Oscar fue reforzar esos equipos técnicos, trayendo muchísimos ingenieros, que además es un reto tremendo porque todo el mundo y todas las compañías estamos peleando por ese mismo talento. Y a su vez, complementar nuestros equipos de desarrollo de producto. Neighbor es una compañía de, principalmente de producto. Es decir, todas las cosas que nosotros sacamos, todos esos ledgers, funcionalidades, hacen que empecemos a incrementar nuestro revenue y nuestros ingresos. Entonces, es muy importante ese entendimiento del usuario y lo que vamos desarrollando. Entonces, ahí metimos como un montón de recursos. Eso fue, fue lo primero que hicimos para realmente poder lanzar producto acá. Lo segundo era todo el desarrollo del equipo comercial y de negocio. Desde ese frente también, pues empezamos a contratar equipo local eh, que conociera la industria, que nos ayudara con esa estrategia de penetración de mercado que habíamos decidido y pues hicimos un esfuerzo muy grande para buscar equipo y talento local, no solo en Ciudad de México, sino en Monterrey, Guadalajara, en Cancún. Y bueno, ese equipo sigue creciendo y expandiéndose. Entonces, eh, si vemos un poco como esa inversión de recursos, ha estado muy enfocada en talento, en las áreas estratégicas donde, en donde queremos crecer. Y por último, la parte de servicio. Eh, lograr la adopción de productos como Neighbor, que son productos de software, requiere adopción de los usuarios. Y por supuesto, la adopción se hace porque tienes un gran producto, pero además porque hay que hacer un poquito de push, para que conozcan tu producto, para que lo usen, tienes que entrenar, te, tú te vuelves el estándar en cómo la industria opera, ese software que la gente sabe cómo funciona y se acostumbra. Entonces, así funciona el neighbor. Yo quiero que todo funcione así. Entonces, tú sí necesitas apoyar ese proceso de adopción. Entonces, hemos invertido como en esas líneas estratégicas. Por supuesto, ahora... Ya vamos a empezar a invertir también otros recursos en diferentes cosas, ya o sea, que tenemos producto okay. listo, todo en comunicar más nuestro producto, nuestra marca, hacer mucho más engagement y todo, ¿no? Entonces, como que van siendo esas etapas, todo no se puede hacer al tiempo, entonces es, vamos invirtiendo en esto y luego vamos acelerando estos otros capítulos para llegar a esos milestones eh, y a estas cosas que queremos lograr. Eh, cuéntame una cosa. El, el tema de la relación con los VCs. ¿Cómo es tu relación? ¿Cada cuánto hablas con ellos? ¿De qué hablas? Wow. Pues, pues, cuéntame un poco eso. Mira, nosotros tenemos tres inversionistas institucionales y tenemos uh -huh. un pool de ángeles increíbles. Eh, uh -huh. Digamos que en ese caso, con nuestros eh, inversionistas institucionales, hay dos que son súper activos principalmente eh, y con ellos tenemos una relación súper fluida. Yo creo que, y lo digo un montón, yo me siento muy orgullosa y muy feliz del cap table que tenemos porque no solo han sido estos inversionistas eh, que se preocupan y te ponen, sabes, el, el dinero, sino que se preocupan activamente por hacer que tú seas mejor, por darte otros... Eh, Enfoques y ángulos estratégicos que quizá puedes estar perdiendo de vista al estar todo el día en la ejecución. Entonces, agradecemos un montón eso porque tú como founder, eh, eh, digamos, como que tienes que estar lejos de pensar que te la sabes toda, sino mm -hmm. tienes que ponerte en el mood de aprender a aprender, okay. learning to learn. Entonces. Sentimos que nuestros fondos eh, de inversión han estado súper activos en eso, no solo en el capital, sino en apoyarnos activamente como personas, como líderes, como founders y además, por supuesto, en toda la estrategia y construcción de relaciones, apertura de mercado, todo. Entonces, es súper fluida. Yo creo que hablamos todas las semanas, casi todos los días eh, y eso, pues por supuesto, es muy interesante con diferentes intensidades, pero sí tenemos fondos que nos apoyan activamente. Fíjate, me voy a ir a una, parte, me voy a una parte de equipo. Quiero hablar de tu equipo. Seguramente debes claro. estar muy, muy orgullosa de tu equipo. Cuéntame, eh, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Ahorita decías algo acerca de todas las personas de tecnología. Es un reto encontrar gente de tecnología. Es un súper reto. Yo nunca puedo encontrar gente. Me termino eh, contratando gente en la India. He contratado gente en, en otras partes y quiero gente latina y quiero... ¿No? ¿Sabes? Cuéntame un poco de tu equipo. Cuéntame también qué posición te hace falta. ¿Te hace falta alguna posición que digas cómo me hace falta? Un ¡Montón! <ríe> Cuéntame un poco. Pues mira, en este momento somos 60 personas en Neighbor. Empezamos con 18, ya somos 60. Eh, tenemos personas en 7 países. ¿Por qué? Porque decidimos tener una estrategia de contratación remota que además eh, nos wow. permitiera escalar y mover, movernos rápidamente, eh, digamos, a otros países. Esa estrategia también empezó con la llegada de una persona de HR y de talento humano eh, increíblemente talentosa. Creo que ese es uno de esos key hires que trajimos al equipo, que también está creciendo un montón con nosotros y que decidió ponerse en este reto y ayudarnos a traer todos estos talentos increíbles. Entonces tenemos personas en, en todo lado, principalmente hoy en día, pues están en Ciudad de México también y, y en Colombia. Son como esos dos hubs. Luego está Argentina y ya tenemos un par de personas por allí regadas en otros países, en Ecuador, en Paraguay, en Costa Rica, eh, donde hemos encontrado como talento muy valioso. Eh, desde ese frente también, desde la parte técnica, hablando un poco, yo creo que todas estas compañías, eh, compañías como nosotros, necesitamos muchos talentos allí. Nosotros hemos hecho diferentes estrategias. Creo que la cultura es, es algo importante en la medida... Todas las compañías son al final del día como un poco un commodity, pero en la medida que tú tienes una cultura fuerte, sólida, trabajas en ella, pues hay más razones para quedarte porque todo el tiempo van a estar ofertando a tus candidatos. Tú también te quieres robar otros. Entonces, pues es muy difícil también no solo traerlos, sino retenerlos. Entonces, pues, por supuesto, trabajando un montón en la cultura, creo que aún nos falta un montón, pero sí hemos hecho muchos ejercicios de definir claramente quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Nosotros tenemos una reunión que es, le llamamos la Cápsula Dragón, que es nuestro All Hands de la semana, en donde reforzamos eso como con el equipo siempre y trabajamos mucho en ese tema de valores y cultura. Lejísimos de tener todavía esa cultura perfecta que nos soñamos, pero trabajando ah, todos los días por llegar allá, ¿sabes? Eso es un tema de años, pero creo que estamos armando unas bases buenas y sólidas y, por supuesto, replanteándonos cosas todos los días. Ahora, en relación a los talentos que estamos buscando, pues bueno, estamos buscando, aparte de todos los mega ingenieros más crack de <risa> América Latina que queremos traer, por supuesto, estamos buscando eh, personas eh, muy buenas en el equipo de producto para que nos acompañen eh, a liderar toda esa estrategia que tenemos allí. Estoy buscando un cargo muy estratégico que es mi Head of Growth. Eh, por supuesto, ese cargo es muy difícil. Entonces lo estamos buscando. Nos ha tardado un poco de tiempo, pero sí queremos a alguien como con esa experiencia eh, y ese temple para asumir un reto de este tamaño con nosotros y que lo haga como hombro a hombro. Y otro cargo estratégico que estamos buscando en este momento es nuestro o nuestra Head of Customer Success, porque al final del día, en, en el caso de Neighbor, sí nos preocupamos un montón por la adopción del producto. No es solo cuánto ventes, sino cuántos clientes retienes y realmente... Te usan. Entonces, para nosotros en esas áreas donde queremos tener mucho enfoque y queremos dedicar recursos, pues estamos buscando eh, personas y, y equipos muy talentosos. Y bueno, en general, en toda la organización, ¿no? Pero como que esos <risa> tres diría yo que principalmente. Cuéntame, ¿cómo es la relación eh, con, con tus co-founders? Ahora, me decías al principio de la entrevista, eh, ellos ya habían empezado con algo, entonces tú llegaste. Sí. Entonces, es, es como raro, ¿eh? A veces como que se empieza a El junto. tremendo reto. Sí, exacto. Cuéntame sí. un poco esta relación. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es, nosotros nos sentamos cada trimestre a hacer nuestra... Tenemos una gran planeación del año como general de esto es lo que queremos lograr, hacia allá vamos. ¿Sabes? Eso cambia todo el tiempo, pero tú tienes como una visión de hacia dónde. El cómo, pues hay que irlo encontrando, ¿sabes? El cómo nadie lo sabe. Eh, y aparte de eso, hacemos nuestras... Nosotros trabajamos con OKRs. Pues cada trimestre nos sentamos a repensar esos OKRs y es decir, sí. Eh, esto fue lo que nos salió bien y mal del cubo anterior, y en este Q necesitamos hacer esto, acelerar acá, movernos hacia allá. Sabes, como que trabajamos mucho en esos frentes. Por supuesto, ya en las interacciones del día a día, así como cierre de mes hablamos, miran, esto lo hicimos bien mal y mucha comunicación constante, ¿sabes? Nos llamamos todo el tiempo, estamos hablando, yo llamo, Pau, mira, me pasó esto, ¿qué opinas, tal cosa? Nos comunicamos un montón por Slack. Entonces, tenemos una conversación eh, y una comunicación muy fluida, pero también cada quien está en, en su tema, ¿no? O sea,. Eh, cada quien tiene la autonomía, toma las mejores decisiones, confiamos un montón el uno en el otro, como en esas mejores decisiones, pero sí, cuando hay dudas, como que nos llamamos, ¿qué opinas de esto? ¿Qué hacemos? Entonces, creo que así hemos construido una gran relación y lo lindo de esto creo es que cada uno de nosotros confía perfectamente en el otro. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, Paola y Oscar, que están muy en esa parte de ingeniería y técnica, dicen la responsabilidad de Paola es decir qué vamos a construir. Y la responsabilidad de Oscar, por ejemplo, es que eso quede bien construido. Entonces, la embarramos, por ejemplo, si tuviéramos que construir eh, una nave espacial y, necesita, y terminamos construyendo, no sé, lo que sea un crucero, eh, y necesitamos ser una nave espacial, pues fue mi responsabilidad, pero eso tuvo que haber quedado bien construido. Entonces, ¿sabes? Como que tenemos muy claro ese tipo de responsabilidades eh, de cada uno eh, y, pues, por supuesto, como, como founders nos tratamos muy como pares y confiamos mucho en ese liderazgo y en esa ejecución que cada uno también tiene que hacer en el día a día. Entonces, no hay micromanagement, ni estamos uno encima del otro, sino que confiamos. Por supuesto, tenemos nuestras discusiones y nuestras diferencias en, en puntos de vista, que creo que también es sano. Eh, uh -huh. Pero bueno, nos, nos arreglamos, eh, como la canción de Jay Balvin, nos peleamos, nos arreglamos, estamos en esas, pero nos amamos. Entonces, a veces molestamos y así la ponemos. primera cosa, eh, Catherine eh, eh, los KPIs que traes en la cabeza, como si, oh, no has de dormir un montón de noches y lo que sea, pero ¿qué, cafe, qué KPIs siempre traes ahí, cuáles Mira, yo creo que en los KPIs sí es claro como seguir como esos KPIs y hacia dónde quieres ir. Nosotros en este momento estamos muy enfocados en la cantidad de unidades, cuando hablo unidades, es departamentos o casas que empiezan a utilizar Neighbor, eso es lo número uno, cuántos empezamos a adquirir, y dos, el uso y cuántos residentes empiezan a usarnos. Y eso es como nuestro North Star. Porque hacia allá vamos, eso es lo que queremos construir. Y si cumplimos como esas dos metas, luego sobre eso podemos desarrollar otras cosas. Entonces, estamos siempre enfocados en eso. Tenemos otras cosas y ya en, en cada una de las áreas hay otros temas relevantes. Pero en términos de KPI, yo creo que esa es nuestra, nuestro North Start en este momento hacia donde vamos todo el tiempo. Buenísimo. Muy interesante. Eh, vámonos a temas ya un poquito más personales, que son las últimas preguntas. Eh, bueno, para hacer este tipo de cosas, de alguna manera te tiene que llegar una transformación personal y una transformación cultural. Eh, uh -huh. a, los a los latinos nos cuestan mucho trabajo este tipo de cosas, porque estamos muy arraigados a nuestra cultura, a nuestra gente. Pero tú, bueno, tú en Canadá, Estados Unidos, ahora estás en México. Cuéntame, ¿dónde te llegó esta transformación personal de decir...? Porque te voy a decir una cosa. Tú con el MBA de Colombia y con todos tus estudios, bien podrías estar en una transnacional ganando cualquier cantidad de dinero y, y no lo estás, pues estás al frente de una eh, compañía eh, emergente y apenas saliendo y, y no es fácil, pues. Entonces cuéntame un poco esa transformación personal y cultural. Osvaldo, como que en mi vida que me caracteriza y las personas que me conocen saben que yo trabajo mucho en mi desarrollo personal, o sea, yo creo que como persona uno se, uno se enfoca mucho en, no sé, en la familia, en el trabajo, en todo. Pero no en uno. Y lo más importante al final del día es lo que está en ti, es tú cómo reaccionas a las cosas que pasan hacia el exterior. Porque eso tú no lo puedes cambiar, pero tú sí puedes cambiar cómo reaccionas ante esas cosas y qué te afecta, qué te agobia, cómo manejas ese tipo de situaciones. No sé, por alguna extraña razón en mi vida siempre he trabajado en eso y soy muy consistente y muy disciplinada. De hecho, eh, tengo una coach divina que quiero y adoro hace un montón de tiempo y muchas personas que me han rodeado y me han ayudado en ese crecimiento. Como desde diferentes esferas. Eh, en relación a eso que tú dices de que pudiera estar en otra compañía enorme haciendo cosas gigantes. Eh, claro que sí, pero yo te diría que hoy yo no cambio lo que es estar acá, o sea, vivir ese reto directamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Income, esta compañía enorme, una multinacional, 40 países, verás la Country Head, entonces te sientes como súper importante en estos mega eventos. Pero al final del día, claro que estás haciendo algo de impacto, pero no. No, no es lo mismo crearlo tú solo, imaginártelo tú solo, tú aquí estás replicando buenas prácticas de Estados Unidos y las estás implementando. En cambio en Neighbor estamos rediseñando todo de cero, estamos probando un modelo que nadie ha creado. Donde, pues, sabes, no hay, nadie, no hay nadie en Latinoamérica que esté haciendo como exactamente lo mismo y que haya probado que puede construir un negocio enorme de esto. Y eso es diferente, se siente diferente, se siente con un montón de miedo y de retos, pero a su vez te da esa emoción y esa como eh, miedito que te llama como a la acción y hacer cosas. Entonces no, no cambiaría eso. Ya te había dicho, pero a este podcast no llegan muchas mujeres. Me encantaría que hubieran muchas más mujeres en posición pues, como la tuya y tomando decisiones, haciendo cosas muy grandes. ¿Cómo ves todo este tema eh? de las mujeres en tecnología, eh, de las oportunidades que hay? ¿Te sientes un poco comprometida, digamos, a seguir jalando también chicas hacia arriba? Platícame un poco de, de esta parte, ¿no? de ser mujer. Yo creo que sí, cada una de nosotras tiene la responsabilidad de ayudar a elevar a otras mujeres eh, y de acompañarnos en ese proceso. Yo creo que lo que más falta nos hace a veces es... Entender que hay muchas mujeres con mucho potencial que quizás están en una etapa diferente a ti y que no lo han descubrido y que cuando tú puedes apoyar a esas otras personas en ese proceso, tanto hombres como mujeres, en general, los y las vas a ayudar como a elevarse, pero principalmente con las mujeres. Está comprobado en mil estudios que nosotras siempre tenemos, pensamos que no podemos aplicar muchas cosas porque no tenemos todas las capacidades o las calificaciones. Entonces, yo creo que cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso y haces conscientes a otras personas y a otras mujeres y las empoderas para que se den cuenta de eso y actúen como en relación al tema, Creas unas mujeres con mucho potencial, que crecen un montón. Yo tengo muchos ejemplos de personas que han trabajado conmigo y muchas mujeres que hoy tienen cargos increíbles en compañías increíbles y sabes que no hay nada que me haga más orgullosa que verlas, que sean mis amigas, que son personas que conozco y verlas brillar y que hayan pasado y que hayan trabajado conmigo. Porque al final eso es un, eje, un, un efecto multiplicador donde tú ayudas a una persona y esa persona como que ayuda a las otras. Entonces eso es lo más lindo eh, que tú puedes hacer. Así que también invitar a todas las mujeres a que crean que sí se puede. Es muy retador, es difícil, pero no saben lo gratificante que es. Y por lo menos yo eh, tengo que decir que siento que estoy en una época privilegiada, hay muy pocas mujeres también en el emprendimiento, no es tan común, pero cada vez somos más, cada vez nos conectamos, nos unimos. Es increíble eh, conectar con todas estas mujeres, pero además con todos los hombres que... Te apoyan. O sea, tú no te das cuenta de la cantidad de hombres que están ahí como, que no, eres mujer? ¿Cómo te ayudo? O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer por ti? Eso también se siente muy bien porque los hombres de esta nueva generación saben que eh, hay mucho trabajo por hacer y quieren apoyar a muchas mujeres. Entonces, de hecho, en nuestro cap table, lamentablemente solo tengo a una mujer increíble, me faltan muchas mujeres en mi cap table, pero todos los hombres que tengo son los más feministas del mundo, entonces me encanta, los adoro, les agradezco un montón y creo que nosotras mismas tenemos que empezar a apoyar a otras mujeres, a otras emprendedoras y también hacerlo. En la medida que podamos poniendo cheques y siendo inversionistas ángeles, porque esa es la mejor forma de decir estoy contigo y es así sea un cheque muy chiquito poderlo poner. Entonces yo tengo amigos donde lo he hecho eh, y siento que esa es una gran forma de apoyar y decirle aquí estoy, te respaldo y te acompaño en este proceso. Entonces también eh, empoderar también a todas las mujeres que quieran emprender. No es un camino fácil, pero es un camino increíble de recorrer. Así que. Muy emocionada de, de, de compartir con otras mujeres también estas experiencias. A ver, eh, saliste en la portada de Ford. Todo el mundo quiere salir ahí. Todo, todo. Yo quiero la portada por supuesto. Cuéntame, Yo cuéntame también me cosa. lo soñaba pasó. Cuéntame una cosa. Eh, la, obviamente la experiencia que si, si te hizo llegar, ya sabes, como a un siguiente nivel, te abrió puertas. Esa es una parte interesante de esto, pero cuéntame algo que, que me llama mucho más la atención. Eh, son muy modernos, pero siguen siendo un tanto medio tradicional. ¿Cómo, ¿Cómo siguen los medios tradicionales abordando todo esto de la tecnología? Cada vez están más enfocados, cada vez nos, nos voltean a ver más o seguimos ahí medio navegando sin rumbo. Cuéntame un poco esto de los medios tradicionales, hoy haciendo equipo con las startups y con los VCs y con los founders y la experiencia de haber estado en la puerta de Forbes. Bueno, pues empezando por, por la experiencia de, de, de haber estado en la portada de la revista Forbes, pues fue algo increíble cuando nos seleccionaron, la verdad. No me lo creía. Entonces es como, wow, esto, ¿cómo pasó? Eh, son de esas cosas que te empiezan a pasar, pero también es porque tú empiezas a hacer mucho trabajo, porque empiezas a atraer a la gente correcta, te empiezas a conectar con el ecosistema y pues al final eso también tiene, tiene sus frutos, así que honrada de haber podido participar en la portada de la, de la revista Forbes en conjunto con otros emprendedores importantísimos también que están haciendo cosas increíbles, así que fue una experiencia única para mí y para mis cofounders porque igual todos ahí estuvimos participando, entonces pues muchas gracias nuevamente al equipo de Forbes que nos, que nos apoyó en todo ese proceso. De otro lado, yo sí creo que los medios están cambiando mucho, por supuesto, unos más atrás sí. que otros. Yo creo que hay medios regionales mucho más especializados que están muy metidos en este mundo de las startups, que quieren dar visibilidad, que están contando qué pasa. Creo que por supuesto también los mismos fondos están creando eh, medios y canales para comunicar y dar a conocer todo esto que, que está sucediendo. Entonces creo que hay diferentes canales. Para poder comunicar, creo que sí hay medios tradicionales donde siguen muy hablando de, de, del día a día y de otras noticias, eh, pero yo creo que al final uno tiene que estar y entender cuáles son esos medios que te pueden dar esa visibilidad, que te pueden catapultar, porque sí, o sea, tú puedes haber hecho muchas cosas, pero yo siempre lo digo, si tú no tienes esa capacidad de articular, tu visión, lo que quieres comunicar, de convencer inversionistas, clientes, pues es muy difícil que crezcas. Entonces, pues tú puedes estar haciendo algo increíble, tu producto tiene que hablar por ti, tus clientes tienen que hablar por ti, pero tú también tienes que alzar la voz y decir, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Creo que sí es muy importante para ti, para tu marca, para lo que estás construyendo, entender que salir en ciertos medios o hacer ciertas estrategias sí te catapulta y te, y te ayuda mucho. Yo creo que a nosotros eh, en Ajá. términos de relacionamiento con fondos, con otros inversionistas Ángeles, con otras personas nos ayudó muchísimo porque también es como ese social proof que tú necesitas. Yo no venía del mundo del emprendimiento, entonces te ayuda un montón. Y pues, por supuesto, para nosotros fue fue muy valioso, pero sí creo que también que uno como líder tiene que hacer un poquito de esfuerzo para poder estar ahí y darse a conocer y que la gente lo note, porque esa es una puerta de entrada importantísima para construir confianza con tus clientes eh, y con otras personas, ¿no? Una. Que uh -huh. es personal. ¿Cómo le haces para no tronar? ¡Pum! Porque supongo que manejas mucho estrés y muchos pendientes y muchas cosas en tu cabeza. Entonces, ¿cómo te reinventas? ¿Cómo te relajas? ¿Cómo sacas el estrés? Es una. Y la otra con la que cerramos es... Eh, ¿Qué viene? ¿Qué viene para Neighbor 2022? Ya se está acabando el 21. Ya se está acabando también COVID, parece ¡Qué ¡Estrés! Eso, pues no sé, no lo sé. Este, pero ¿qué viene? ¿Qué has <risas> pensado? ¿Qué traen ahí en, en, en, en, en, en, pl en planes? Mira, para, para hacer lo que tú dices, como decompress y bajar toda esa presión <risas> y todo eso que tú tienes en el, en el día a día, creo que todos como founders sí tenemos que buscar estrategias y formas de, de hacerlo porque sí se maneja mucha presión y esa presión se le baja un montón al equipo eh, porque tú estás presionando todo el día, quieres que las cosas pasen resultados, cada vez lo quieres más rápido, más todo, eh, entonces hay que entender que uno también se pone en ese mood de no quiero que nadie me hable eh, y entender que eso no te puede afectar a ti ni a tu equipo y ser como muy consciente de eso. Yo personalmente hago varias cosas. Yo soy muy disciplinada, la verdad. Esa es una de mis características. Yo entreno, entonces pues por las mañanas siempre intento hacer algo de pilates o algo como de ejercicio funcional. Entonces eso me ayuda, pero sin duda lo que sí intento hacer siempre son como 10 minutitos o 5 minutitos cortos de meditación y algo algo que se llama journaling como muy sencillo que es en tres minutitos tú escribes que, que agradeces del día anterior ¿Qué sentimientos positivos y cuáles negativos tuviste? Cuando tú empiezas a hacer eso, te das cuenta que estar en, en, esa, en ese día a día de subir y bajar emociones es algo normal, pero ya no se vuelven estos picos, sino que se vuelven como cosas más sencillas y más fáciles de manejar. Entonces creo que para mí journaling ha sido algo muy chévere. Es algo literalmente muy sencillo, pero te ayuda a descargar cosas y que no se te acumulen como esos mega problemas. Yo rara vez, eh, y lo puedes preguntar a toda la gente que me conoce, es muy difícil que me vean como estallando. No porque tú todos los días como que estás bajando esas cargas que tienes. Hay días que sí son de una presión horrible, que uno se quiere, como digo yo, cortar las venas y eso pasa muy seguido. Pero cuando tú tienes este tipo de cosas, lo, lo manejas muy bien. Hay personas que hablan con otras personas, con amigos, como que todo, pero sí creo que hay que buscar mecanismos de escapes. A mí ese me sirve mucho porque es muy cortito, es de mucha disciplina y esas cosas a mí me funcionan muy bien. Uh -huh. eh, y ya pues, digamos, como para cerrar y contarte un poquito más de lo que, lo que viene para Neighbor, es nosotros queremos seguir cambiando eh, esta industria, la forma en la cual se operan los condominios, o sea, si te das cuenta, una vez un condominio, un conjunto residencial, una casa, un departamento se entrega, hay un ciclo de vida enorme de 10, 15, 20 años donde las personas viven y operan y nosotros queremos estar ahí durante mucho tiempo cambiando esas interacciones y esas formas en las cuales se gestiona y se vive en comunidad. Entonces pues viene un trabajo muy grande para cumplir nuestro siguiente milestone. Lo digo mucho, queremos llegar a un millón de unidades administradas con Neighbor, Ese es un reto tremendo, pero hay que soñar en grande y go big or go home. Entonces así estamos eh, con ese reto gigante. Todo nuestro equipo está mentalizado para que lo hagamos y esto es un trabajo de, de largo aliento. Esto es una maratón, pero con la disciplina de cumplir y llegar allá como sea, o sea, encontrando ese cómo y ese cómo solo se encuentra en equipo. Tú solo como founder puedes dar esa dirección, pero tu equipo tiene que ayudar a encontrarte y encontrar ese camino. Y la mejor forma de hacerlo, probando 75 cosas hasta que encuentres cómo vas a llegar allá y cómo vas a cumplir eso. Te agradezco mucho. Muy interesante. Y te agradezco mucho la plática, uh -huh. la he disfrutado muchísimo, tu honestidad, eh, la pasión con la que haces las cosas, las ganas que le metes a todo llévale mi felicitación a tu equipo. También lo están haciendo muy bien, definitivamente. Catherine muchas gracias de verdad por esto. No, a ti. Muchas gracias por el espacio. Feliz de, de participar y de conversar contigo. Muy entretenida y muy amena esta <risas> charla. Muchas gracias. Queridos amigos de Interesante, muchas bueno. gracias por acompañarnos y hasta la próxima.